Hola primos, mucha atención con este dato Hemos leído que las personas que han sufrido una ruptura amorosa recientemente Empiezan a comer demasiado y muy rápidamente Menos mal nosotros Somos conscientes de los prejuicios de la comida chatarra Además, todos sabemos que de amor nadie se muera Que de amor nadie se muera Hola primos, aquí están, aquí están de por qué no hay video hoy. Como ven, hoy nos ha tocado trabajar, no hemos tenido tiempo de, de editar el vídeo, pero muy atentos al canal, a nuestras redes, que ya lo haremos, ¿sí? Cuídense mucho, pórtense bien, sean primos y primas trabajadoras, y ¡chao, chao!